¿Qué pasa perros aquí en el Patreon? Y ese es mi dibujo, espero que les esté gustando Son 60 segundos, así es que presiona muy bien Es la primera vez que hago esto en Patreon Como que ya es una nueva actualización de poner videos así De todas maneras, voy por entrar en más dibujos y si quieren puedo tomarle fotos, hacer videos en mi cuenta de Patreon. Espero que les guste mis dibujos. Y si quieren.. No sé si se puede comentar aquí en el Patreon. A ver si siga donaciones o quien se ve que más. De todas maneras, gracias por ver. Y hasta luego, adiós. A perro, que se puede dar un minuto. Pues... Espero que les esté gustando. Estas son las de mis dibujos. Esta es otra. Ahí más o menos estoy trabajando bien. No creo que consuma pila, digo este lo que viene siendo memoria las videos de Patreon. Pero, más o menos, se me da muy bien dibujar esto. Son personajes que... Estoy creando. Así es que espero que les esté gustando mis dibujos. Porque yo sigo intentando hacer. Un, digamos que personajes. Quita personajes nuevos. Voy a sentar para que se cansada. Así es que, si quieres, vean las dibujos que tengo, ya hechos. Bueno, ya de comer. Pero luego tendré una computadora para poder hacer bien los dibujos a los personajes. Tengo más personajes. Tengo más personajes que he hecho. La verdad es que están bien. Si se puede comentar, dejan en los comentarios qué tal. Por mi parte, eso es todo. Si te gustó esta prueba, no te lo sé comentarlo. Si quieres, me puedes, no sé, seguir. Dale a me gusta. Y escuchas hasta la próxima prueba. En fin, adiós.